Bueno, de ese hombre pensando en el, en, en, en el intelecto, en la capacidad, en, en la inteligencia. Decía que quienes lo mataron fueron las gente que lo, diríamos nosotros, como que lo enchinchaban. <coughs> que lo ponían de frente, que lo inducían a eso, que lo, usían, lo usaban de escudo para que él dijera lo que ellos no eran capaces de decir, para que él hiciera lo que ellos no eran capaces de hacer. Y me he quedado siempre con eso, aunque, te repito, probablemente quien lo escribiera fuera uno de los que contribuyó a que lo mataran eh, o uno podía ser de los que lo empujaron a, a, a ese abismo que le costó la muerte o le costó la vida eh, digo esto para hacer una especie de extrapolación de allá a, hacia aquí eh, en contraria porque qué es lo que nosotros hemos logrado y mira que nosotros como, casi como cultura del movimiento popular, de los reclamos, de las reivindicaciones Casi nos sentimos orgullosos de decir que aquí todo lo que se ha conseguido ha sido con sangre Pero la sangre de quién La sangre de quién, porque hay un movimiento que es Felabel, Que en el que se inmoló por el país un amigo Abel, Abel Hasbún, Orlando Martínez el mismo tamaño en los últimos tiempos. Ahora, yo no sé que quién es el tamaño de ahora. Yo no sé dónde está el, el, el, el Orlando Martínez de ahora. Yo no sé dónde está, yo no veo a al, la al mina Abel Hasmund de estos porque tiempos. Porque no debiera ser, eh, antigua, la sangre, la que rodara, la, la sangre que, que, ¿verdad? que nosotros pisamos. Porque las calles que tenemos eh, son producto de la sangre derramada, ¿verdad? Por eso sí. Es, por eso que se han inmolado, como usted dice, que han dado su vida por eso, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís. No debiera ser la sangre de los responsables, de los que administran nuestros recursos y que están llamados a hacer esas acciones, a hacer esas obras que se necesitan, que debiera rodar. Por eso que te digo Sin querer, que es... hay que ver, porque lo que se, de lo que se trata. Yo decía en el, en el programa comentado entre dos del sábado, que es penoso y es peligroso el hecho de que el movimiento popular, sobre todo en San Francisco de Macorís, vaya en declive. Y Dios no libre que haya un momento en que desaparezca. Porque si bien es cierto que el método que usan para reclamo no es el correcto, no es con el que yo el que yo comparto. Lo menos cierto es que sin esos grupos, San Francisco y Macorís en situaciones peores. Porque hay, hay, hay que hay, hay, yo trato de ser objetivo, dicen los periodistas, objetivo o sea, en, en, en, en, ese, en ese análisis, en esa comparación. Pero debo decirte una cosa. Alberto, la familia... Pero, eh, con Alberto, eh, Alberto viene ahorita, no viene ¿todavía? Está por la ciudad. <risa> ah. antiguo pero pero yo difiero de eso que usted plantea, porque otros pueblos están en, en la vía, en el camino, eh, por lo menos eh, que, se, que pueda, se pueda ver una luz al final, eh, caminando para, para desarrollarse, y no existen esos grupos así tan tan radicales como lo que tenemos o sea, aquí históricamente porque, porque en San Francisco Porque aquí en San Francisco de Macorís te digo, hay, aquí hay un, el síndrome de la división. Aquí hay una bacteria que nos ha arropado a todos. Aquí es el único pueblo donde tú encuentras cinco asociaciones de comerciantes. Es el único que tú encuentras tres asociaciones para el desarrollo. O instituciones que tienen que ver con el desarrollo del pueblo. El, indi Tres, el individualismo el, institucional, como yo le Entonces, llamaba. la individualización de, la, de los procesos en San Francisco de Macorís genera que, esto, que este tipo de actividades o de movimientos tenga algún asidero. Pero nosotros no pensamos mucho, porque ahora mismo estamos viviendo una situación en la, eh, eh, en la geopolítica uh, de, de la zona... En Puerto Rico hicieron renunciar hace tres semanas a un presidente que es el gobernador de Puerto Rico sin tirar un tiro. Entonces, por eso yo te digo, de manera, eh, lo analizo el caso de la sangre que ha corrido por las por las calles de, de San Francisco de Macorís para poder lograr reivindicaciones. Te lo, lo planteo en, en un escenario de comparación, pero cuánto nos ha costado, de qué ha servido, quiénes son los que han aportado la sangre para que esas calles se, se, se, se construyan. Mire el mismo caso de, de, de, de, de este proceso huelgario. Un abogado, un ciudadano, olvídate que ese abogado, un ciudadano, Franco Macorizano, que sale a una diligencia personal de la, un colmado, un tiro en la cabeza en estado a, a, agónico. Que no se sabe de dónde salió. Que no okay. se sabe de dónde salió, pero ahí, ahí voy. Un ciudadano que sale a llevar unas personas en su vehículo, que es asesinado. Yo quisiera que tú veas, o, o ustedes lo han visto, la cantidad de tiros, son siete tiros que tiene ese vehículo al, en el lado del chofer por el cristal. O sea, no estamos hablando de que, de que fue que un asalto. No, no. Es matado matado, matado, como dicen. O sea, un enfrentamiento de que tú no puedes pasar por aquí, de que nosotros estamos prendiendo una goma y tú no puedes vulnerar, tú no puedes traspasar esta ¿Y barrera. Y esa que acción aquí. lleva a que esos, a esos tipos le entren a tiro de manera. A tiro, eh, a mansalva. Eh. Entonces yo quiero que me digan que, cuál es la posición, cuál es el apoyo que se puede procurar de esas familias en el próximo movimiento huelgario que se convoca a San Francisco de Macorís. Por eso es el declive. Mira, en la, del, en la del miércoles habían tres grupos populares aquí en San Francisco Tres divididos. Sí. Dos cosas que si se quiere no me gustan. Una que dice... Un connotado, un conspicuo, eh, un ícono de, de, del movimiento revolucionario, el movimiento eh, social aquí en San Francisco Macorís. Dice que el ego de los líderes del movimiento popular no ha permitido el desarrollo y el avance del movimiento. El ego. Dice un dirigente, más viejo que todos los que están dirigiendo esto. Y dice otro, otro líder que. Hubo un momento en que los comerciantes no querían que le pusieran la, la impresora fiscal y fueron donde ellos apoyaron y ellos provocaron, ellos produjeron huelga para apoyar a los comerciantes. O sea, le está reclamando pero, eso. O sea, apóyenlo ahora que ayer. Que nosotros, nosotros o sea, un cambio. Pues, sí. Pero ni una cosa ni la otra. ¿Tú sí. me entiendes? Pero peor aún, ayer el comercio franco-macorizano, en la persona de sus líderes, llama a la concordia, llama a la unidad. Llama no a no apoyar el movimiento, sino a que se le permita Salud. abrir, claro sí. se le permita abrir. Puedo decirte que nadie pudo abrir prácticamente. Nadie pudo abrir prácticamente. Porque lo que sucedió la noche antes era un mensaje, no abra, claro. nadie loco. Y peor aún, hay informaciones de que andaban en algunos motores tomando fotos a los negocios abiertos. Se supone que era por venir entonces, de atrás cuando, cuando, los dueños del pueblo. Cuando usted, ve, usted sale 11 de la mañana y ve el, el, el, el comercio cerrado, no es porque está in, porque in, no apoyando es ese movimiento, no es voluntario, es por el terror, es por miedo a, a que le, le, le, le quemen su, su, su, negocio. su negocio, entonces es por terror, es por miedo, no es por manada. Entonces, ¿qué pasa? Al final... Vienen ellos bueno, de manera exitosa y muy contento a decir el éxito que tuvo el, el, el, el, el, el movimiento. movimiento vulgario. Entonces, no, así no. Así no se puede. Entonces, mi pregunta es antigua. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir eh, actuando de esa manera? Hasta, hasta que San Francisco de Macorís, como pueblo, como <coughs> población, como sociedad, actúe de manera unida. Mira, aquí te mencionaba el caso de, de Puerto Rico, que es el más reciente. Un presidente de la República legítimamente elegido por ese pueblo de Puerto Rico... Oye, por un chateo, por un audio en el que, que le hacen bullying a unos ciudadanos, por eso es que se derroca ese por gobierno, el pero tú sabes qué, qué es lo que qué es lo que le dio, no es el bullying, no es el comentario en el video, eh, en el audio, es la unidad del pueblo de Puerto Rico respecto a reclamar respeto de sus ciudadanos, que Puerto Rico entendió que a sus ciudadanos no puede ser burlado por los funcionarios de su gobierno, Ahí viene que si fuera verdad que estos movimientos fueran eh, desinteresados y en procura de los cambios estructurales. Aquí. El ego Entonces, a un lado. Cuando, cuando se habla de, de aquello fue por un bullying, que es decirle cacopelado a una gente. Sí. Eso es un bullying, una burla. Es que se trata de aquí que no hemos hecho nada. Por el caso de Odebrecht, allá fue un bullying a dos, tres, cinco ciudadanos. Aquí es que le robaron 100 mil millones de pesos al pueblo dominicano y no hay una huelga, sí. no hay una paralización, no, no, no y, hay una familia que se para parar. Y más burla es involucrado, responsable, cómplice de ese desfalco, aspirando, Re reclamo, sí. aspirando para seguir blindándose, para poder ocultar. Ese esfalco. eso es peor, ese peor la, Todavía más burlón, más burlón Que es esa situación Ahora antiguo, le voy a decir una cosa Lo que pasa también, que yo entiendo que debe influir Este es un país Huérfano De formación y de educación Eso obedece mucho también a la formación Y la educación que tú puedas tener Porque la, la conciencia que tú puedas Adquirir te da la formación Que tú puedas tener Eso no se compra en botica Como decía mi mamá eso se adquiere, la formación, la educación. ¿Quiénes sí. fueron los que encabezaron, que parece contraproducente, que encabezaron esa marcha, esa movilización, que llamaron a las calles de Puerto Rico de manera pacífica? Te veo que mandó goma. No, te dio un, un tiro. ¿Eh? No se tiró miles algo. y miles de ciudadanos puertorriqueños en las calles reclamándole que se vaya. Eso es educación antigua, eso es formación, eso es compromiso. ¿Eh? Compromiso, social? conciencia. Diciéndole a la recién nombrada, ya juramentada gobernadora, que el pueblo está ahí. Además, ¿Eh? además es bueno resaltar, Víctor, para los amigos televidentes, que el respeto social que tiene ese pueblo, que se hace, porque nosotros alegamos de que, que los gobiernos son malos, que los diputados son malos, pero es que ellos, ellos me ofrecen. Un picapollo sí, y dice, yo lo cojo. como dice picapollo? El bonogado. Es no que el... ellos me dicen, ve a la marcha que te voy a dar 200 pesos de gasolina para el motor y yo lo acepto. Es que ellos me dicen, yo te voy a comprar la cédula para que no vote por Víctor y yo lo acepto. O sea, no hay respeto so so ciudadano a, a, a sí mismo. Allá hay orgullo patrio. Exactamente. Orgullo y allá hay ego. Pero es un ego social, es un ego colectivo. Patriótico, colectivo. colectivo. Es sí. un ego colectivo. Entonces, ¿cómo se justifica que, en el, y, y tratándose de Puerto Rico, un, un país subvencionado, de que banda. es un país que depende del presupuesto de sí. los Estados Unidos como Estado, que no produce un chele, que no produce un centavo y tiene el y valor... Ca, y cayéndose a pedazos, de y, cacarado. De cacarado. ¿Eh? Que hace dos años un, un, un ciclón lo debarató. Sí. Y que no ha encontrado apoyo de su papá, que es el Estados Unidos. Nada de, ese, nada de, esa, de esas situaciones que ha pasado eh, tan desastrosa Puerto Rico ha in, le ha impedido ir a reclamar como ciudadano. Y entonces aquí estamos ah, peleando. Mira, otra cosa que se presenta. Santiago se da el lujo de, de, de, de ser la capital del Cibao. Se entiende que Santiago, como estaba en la, en la, en la, en la convocatoria, porque... Si para los buenos dicen que son la capital del Cibao, los jefes de nosotros, se supo, yo entiendo que la organización de esta actividad de las 14 provincias debe dirigirla a Santiago. Claro. No hay un preso en Santiago. <risa> no, ni un, ni un Ventorrillo Ar, cerró a, en Santiago. Arañado no hay uno. Y un Ventorrillo, como ¿No tú dices ¿No cerró? No cerró. Una cafetería familiar no cerró. Entonces, Ahora, aquí hubo que ¿dónde, el pueblo. ¿Dónde estuvo cerrado? Donde, donde está esa célula que te dije, está esa, no fue El síndrome ser, de la división el síndrome, En Licey. Porque ahí está incrustado, ahí está parte del virus Sí, entonces Pero han querido independizarse sí. Por eso tienen que cargar con eso Pero lo peor es Que se da, y, y yo siempre resalto eh, Este caso Aquí hubo una huelga De esas de las que nos hemos sentido tan orgullosos De que las hemos celebrado Que mataron a dos jóvenes A dos ciudadanos uno que era parte del movimiento huelgario y que tenía un hermano que tiene nombradía, que sale por televisión muy bueno como talento, como artista el hermano y un joven estudiante de la universidad nordestana que vivía que es de Samanao Sánchez al joven que estaba en el movimiento huelgario que tiene un hermano eh, muy, muy reconocido y muy talentoso digo a la, a, a la relación que no me gusta porque aquí Ahora mismo hay un caso, oye, cómo se maneja este país. Un hijo de, de Sergio Vargas tiene un problema de, viola, de violencia. ¿Sabe cuál es el nombre de él? Hijo de Sergio Vargas. Sí, no, no tiene nombre. Él no tiene nombre. Él no tiene nombre. Entonces aquí te dicen, el hijo de, eh, del eh, ministro entonces, de la presidencia. Entonces el más afeitado, sí. que no tiene nada que ver, porque es un el, adulto, es Sergio. ¿eh? Entonces, recargo en el caso. Ese muchacho que estaba en el movimiento belgario, que lo mataron, aquí en San Martín, creo, por esa zona. Se solicitó el mismo movimiento, solicitó el, el movimiento que convocó, solicitó y obligó y logró que se sometiera al policía que se sindicaba como responsable de esa muerte. Oh, ironía la vida. Yo creo que solamente yo tengo cinco años aleluyando con eso. Nadie ha reclamado a esta altura de juego al pobre muchachito de Sánchez que iba en una guagua de Caribe Tour eh, saliendo de la universidad que no pudo, venir, no pudo estar en clase, que, porque cuando vino se encontró con una huelga en Macorís y lo mataron en la salida, a, a, en la Bienvenido Fuerte Duarte, al salir a la Fran Gruñón para, para su pueblo. Nadie, nadie que... lo ha reclamado todavía. nadie A ninguno de los dos lo pagó nadie, prácticamente, sí. porque nadie lo, lo, lo va a revivir. Entonces, de eso es que se trata. Mira, ayer anoche, o ante, en este proceso vulgario, ante anoche fue el caso del policía, de, de, del, del abogado. Fue el caso de ese muchacho de, de Bijao. de otra creo. joven que dieron ahí? Por en, la en la avenida Libertad escuché que habían sí, herido a, a, a otra persona. Eh, escuché inmensidad de casos en lo que había habido atracos. Vi una señora ahí que la, la, la entrevistó en la calle Vladimir, aquí del canal. Eh, donde ella dice que fueron más de cinco encapuchados a atracar en los colmados. Lo hizo ella y sa sale ella responsablemente. Y lo dice, entonces... ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Aquí hubo un movimiento que fue el 4%. Aunque los resultados no son iguales, pero se logró. El objetivo se logró. Se le arrancó al gobierno, como dicen lo, los sindicalistas, esa reivindicación y se logró el 4%. Y, es, y ese movimiento del 4% tampoco... Que debo decirte, que debo decirte, que en ese momento en que se logró ese pacto para el 4%, había un presidente de la República... Que venía, de, por ejemplo, de Argentina una vez que vino. Y estaba planteando que en Argentina debía darse el 5% y reclamando el 5% lo como por, el, por los argentinos. Y aquí no se da el 1.5% en ese momento. Y fue un pacto, una unión entre dos candidatos que lograron que se diera el 4%. Y ahí lo tenemos. El caso de Loma Miranda. Había una, una fábrica de cemento que se iba a instalar yo creo que eran los altice que logró un movimiento de unidad pero no, no de macorizano <ríe> no de macorizano porque hay que ser hasta la pudiera ser que lo, el movimiento eh, eh, popular macorizano estuviera no, partice, pero no dirigiendo que, claro que pero partice, no dirigiendo que fuera parte que partice, porque que si dirige la... si dirige entonces hay problema hay problema pero en ese sentido eh, finalmente en cuanto a este comentario de lo que fue ese movimiento vulgar en el día de ayer porque yo digo no estamos obligados a tocar ese tema pero a veces eh, decía alguien ayer decía sequier eh, yo creo que el, el, el nosotros dedicarle mucho tiempo estamos, nos estamos convirtiendo en cómplices sí. de, de, de esa situación miren yo entiendo que hoy mañana o en los días ya <coughs> o en los próximos días porque yo digo se acabó el movimiento volgario, 24 horas un pueblo varios pueblos cerrados afectados por esta llamada huelga y yo digo, y yo creo que sí, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hoy, sobre todo en San Francisco de Macorís, que fue el pueblo o de los pueblos más afectados en este, por estos paros huelgarios, yo creo que debe estar en pie de lucha los sectores representativos. Yo creo que hoy debiera estar, Antigua, la Unión de Comerciantes, la asociación, como usted le quiere llamar, todas las que hay, porque este es de los pueblos que más organizaciones tiene en su momento fue el que más del país que más organización y junta de vecinos estuvo. Entonces yo creo que esos sectores, hoy, hoy, sobre todo la unión de comerciantes, los empresarios eh, de San Francisco de Macorís eh, deberían estar planificando una reunión, ellos, y llamar a eso, como usted le quiera llamar el movimiento popular, los miembros, y llamarlo a capítulo, para sentarnos en una mesa y realmente ponerle eh, o intentar ponerle fin a esta situación que va a seguir afectando si no se toman en cuenta, eh, o se delimitan pero Victor, acciones concretas para evitar esto. Pero Víctor, también hay una cosa en ese, en ese llamado que comparto. Aquí hay instituciones, mira, aquí hay una asociación para el desarrollo, que debo acentuarla como lo, sí. lo acentúa la sociedad. Para en la primera, para el desarrollo, para de parar. Hay una asociación para el desarrollo. Hay un Consejo Regional de Desarrollo. Hay una lo que inauguraron los otros días de sí, ahora que vino, vino el, el eh, consejo municipal de, de desarrollo que tiene sí. que ver con la ley de estrategia nacional. Sí, eso. Eh, que vino el ministro de economía y desarrollo y planificación y desarrollo. El día que vino pasado, a despedirse que, que vino lo a despedirse, cancelaron cuando a, a, iba Embonado, de regreso, sí. Embolado lo llamaron, y dijo, Ah, tú estás en Macorís. Cancelado, <risa> votado. Eh, aquí hay tres asociaciones que tienen que ver con el desarrollo. Aquí hay una ese Consejo Nacional de, eh, Regional de Desarrollo con la Asociación para el Desarrollo, las asociaciones de comercio, en todas ellas están lo que hay que incluir a estos grupos populares y que en vez de la forma. Incluirlo. Es, inclu, yo, bien, incluirlo, es, es incluirlo, no es más nada. No, es incluirlo porque son no la, los verdaderos sectores representativos, son esos que acabamos de mencionar. E incluirlo a ellos porque son los responsables. Claro. De, de, de, de De caos. Claro. Ellos son los responsables del caos. Ahora, lo que sucede pues, es que lo que dijo el, el dirigente popular del ego y el protagonismo que hay aquí no le permite. ¿Por qué la huelga de aquí el, el, el miércoles? Porque había una regional y Macorís no podía claro, adherirse claro. a una que organiza pero, otra. Pero no importa, antiguo el ego, vamos a recogerlo. Claro. qué hay? ¿Cómo que se llama? El, el, el... el Consejo de Regional sí, de, sí, desarrollo, la de Desarrollo. Vamos a recoger eso que tienen ego, vamos a recogerlo y juntarlo tres ahí, dos, dos de estos, dos de estos, seis. Pero eso sea, hay que hacerlo. Porque de no hacerlo, en la otra semana, en un mes, porque la, el, ellos lo dicen, el plan de lucha sigue, está montado. No nos vamos a quedar en nuestra casa, vamos para las calles, reclamarle a quién. ¿A reclamarle a quién? Para que el gobernador sentado en su escritorio diga, si la huelga la termina mañana, comenzamos el martes. De y estar. si sigue el martes, el miércoles. O cuando la termine la huelga. Lo, aquí lo que hay que procurar en San Francisco de Macorís es unidad. Claro. Y definición de qué es lo que queremos. Señores, aquí se hizo una, una autopista, eh, Samaná-Santo Domingo, porque el turismo... Tenía que pasar, los turistas tenían que pasar por San Francisco de Macorís para ir a Samaná, para ir a la, a la, no a la costa Norte. Porque no podían pasar, serían obligados, eran era obligados. aquí se hizo una, una circunvalación, se hizo una, una, esa autopista, para evitar pasar por San Francisco de Macorís, porque era un caos, porque pero, no sabía que día tú pero, podías pasar. hoy lo aplaudimos ¿Qué? eso, antiguo Sí, hoy, pero hoy... Oh, pero, hoy no afecta, oiga, todo lo que nos afecta esa autopista, donde desvió esos... Eh, turistas, esas eh, minibuses esas jugadas que pasaban por aquí y de alguna manera tal vez podíamos beneficiar. Hoy le aplaudimos, porque si no fueran turistas que estuvieran muertos. sí porque no podían pasar un riesgo? Entonces, pero también, oye, aquí estamos trabajando. Porque ahora el movimiento popular solamente pide obras de carácter nacional, no pide nada no, local. No, no, claro. Porque aquí localmente no, te... aquí todo lo contenedores También la calle sí, también, sí, los des... parques, sí, los que, parques desa... tan... que desaparezcan los aparcamientos. No hay les... corrupción en, sí. eh, en, eh, en el municipio, que, que los corruptos, de los implicados en Odebrecht eh, no, no, sean sometidos. Sí. Ah, eh, por ahí va. Eh. Entonces. ¿Y se para San Francisco de Macorís por eso? Pero debo decirte una cosa. Eh, aquí se está pidiendo una circunvalación. Yo tengo un amigo gran amigo, ingeniero, le digo yo, que él dice, yo te he escuchado a ti, pero eso no, eso, eso no es tan así. La circunvalación a quien va de, a, a la circunvalación, los capitaleños y los santiagueros la están fomentando y nos están ayudando a conseguirla. ¿Tú sabes para qué? Para no entrar a Macorís, Porque, ¿tú sabes cómo es que ellos se manejan y se manejaban en tiempo antes los comerciantes, los empresarios de Santiago, La Vega, Santo Domingo, llamando a don Eufemio, don Eufemio se puede entrar a Macorís. ¿Tú crees que eso, es, que eso es publicidad? Eso es marca país, eso es marca ciudad. Eso es Entonces, marca ciudad. se puede entrar, no es preguntando si se arreglan la calle, no, si no, lo vengo no, cuenta. No no. no, no es por eso. Es si no hay piedra, goma eh, o no, tiro. Eh, esa es la situación. Ese es el nombre, ese es el mercadeo, esa es la publicidad, esa es la marca que tenemos. Eh, esa es la bienvenida que tiene nuestro pueblo al llegar aquí. Bienvenida a San Francisco, esa es. Antigua, vamos a una pausa y al regreso, pues nosotros seguimos compartiendo estos comentarios con todos ustedes. Así que no le cambie, que en breve regresamos.